Hola, en este vídeo mostraré cómo hacer uso del programa GMSH, el cual es un programa de mallado bajo licencia GNU. Para ello podemos ir al gestor de aplicaciones y buscar el programa GMSH. Al ejecutarse, se ejecuta el script en untitlet.geo. Esto puede llevar a que podamos crear en este script untitlet.geo modificaciones de la configuración para poder abrirlas al comienzo del programa. Sin embargo, es recomendable cuando empecemos un problema o un programa nuevo, hacer un nuevo archivo. Por ejemplo, ex1, el cual es un fichero que ya existe. Por ello lo eliminaré para crearlo de nuevo. Ahora comenzaremos a realizar una estructura o una serie de puntos que darán lugar a una geometría. Podemos utilizar cualquier tamaño de grid. Por ejemplo, el 0,1. Modificando estos valores, cambiaremos cómo los decimales son en, en la ubicación de nuestra geometría. Igualmente podemos modificar cómo se cambian los valores X, Y y Z. Por ejemplo, podemos congelar el eje Z, ya que haremos un dibujo de un triángulo plano. Igualmente cambiaremos el tamaño del mallado, el cual está en 0,1 y podemos remodelar en un tamaño menor. Podemos observar que se ha creado el punto 1. Podemos crear más puntos, como por ejemplo un punto en esta ubicación y otro en esta, realizando un triángulo, el cual uniremos con líneas, pudiendo ir de la línea o del punto 1 al punto 2, y del punto 2, el cual una vez seleccionado se queda en rojo, al punto 3. Es recomendable que la formación de las líneas también siga en un cierto orden, partiendo de un punto inicial a un punto final, ya que, sino, la, ya que las líneas son orientables, yendo del punto 3 al punto 1, de tal forma que si ahora hacemos una superficie, esta irá del punto 1 al punto 2, y del punto 2 al punto 3, y del punto 3 al punto 1, de tal forma que recorrerá, recorrerá en su dirección básica las líneas 1, 2 y 3. De no ser este, esta forma de creación de las líneas, y por ejemplo haber hecho la línea de la del punto 1 al punto 3, esta tendría un orden invertido, de tal forma que a la hora de editar el script, eh, la forma de las líneas tuviese otra forma, ya que, por ejemplo, si fuese del punto 3 al, si fuese del punto, 3 al punto 1, en lugar del 1 al 3, podríamos reejecutar este script, el cual veíamos que seguía el orden 1, 2, 3. Al realizar esto, ahora podemos volver a intentar realizar el mallado del, de un plano. Lo ejecutamos y podemos ver la edición del script, viendo que ahora el orden es distinto. Seleccionando la primera línea como correcta, 3, y luego posteriormente el curve loop va a menos 2 y menos 1, cuando antes se recorría de manera fácil del punto 1 al punto 3. Dejémoslo como estaba, el 3 al 1. Guardemos Recargamos y ahora hacemos otra vez la superficie plana. Esto es una cosa que, de tener clara desde el principio, puede ahorrarnos muchos quebraderos de cabeza. Podemos ver que ahora el Curve Loop va en dirección 1, 2 y 3. También podemos simplificar estos Curve Loop cuando el ciclo es completo. Se puede hacer como una serie de, de secuencias. Podríamos poner secuencia 1, 3 como Curve Loop y también funcionaría. Ahora guardemos y recarguemos de tal forma que podemos ver que tenemos un, un elemento mallado. Podríamos ahora ya mallar y visualizar cómo es el mallado de esta geometría. Podemos ver que a pesar de ser un triángulo, ha hecho cuadrados o cuadrángulos en él, de tal forma que estos son más fáciles de operar o tienen una mayor precisión en los programas de elementos finitos, ya que al tener dos caras prácticamente paralelas, las cargas por presión o por compresión son más fácilmente distribuibles. De tal forma que en elementos triangulares las cargas de compresión se tienen que distribuir de una manera distinta y es más complicado el obtener los resultados. Aunque la precisión puede ser bastante aproximada y tener un error bastante bajo. Podemos observar otra vez esta geometría sin su mallado. Y podemos intentar hacer una serie de cuadrados o otra geometría para que aparezcan cuadrados en ella. Por ejemplo, podemos crear más puntos. Por ejemplo, podemos crear un punto en esta ubicación. o o un punto intermedio en, en esta geometría, de tal forma que iremos haciendo y uniendo cada uno de los vértices con, con su punto medio en lugar de con el punto final. Para hallar los puntos medios es difícil con este programa, sin embargo, es posible intentar la operación de intersección. Para ello, podemos hacer varios puntos en el. ...en la periferia y hacer, intentar hacer líneas. De esta forma, vemos que hemos dividido el triángulo en cuadrados. Estos cuadrados se pueden también mallar, de tal forma que es posible obtener siempre... ...a través de un mallado, el cual tenga, esté formado por triángulos, una malla cuadrangular. Si los programas no lo hacen es porque no quieren o tienen otras limitaciones de otro tipo para conseguir este tipo de resultados y poderlos distribuir. Pero podemos ver cómo a partir de sus puntos medios y de un punto central se puede pasar de un triángulo a, un a, a múltiples eh, superficies cuadrangulares. Ahora podríamos volver a intentar eh, un mallado. Sin embargo, previamente llegaremos a otra, otra simplificación y será en beber curvas dentro de una superficie. Para ello eh, seleccionaremos las curvas y seleccionaremos la entidad en la cual embeberlas o en la cual, a la cual se van a extrapolar o se van a o de las, de, de, dentro de las cuales está. Una vez hecho esto mallamos, uno, dos y podemos ver que ha obtenido un resultado fallido. Podemos visualizar qué tipo de error da. Igualmente Podemos visualizar el script para ver qué tipo de error tiene. Es posible también que en, ocasi que en ocasiones debiésemos haber dado la opción coherencia para que se hubiesen ejecutado de manera distinta los las líneas. Podemos observar que el los puntos están prácticamente bien ubicados y las líneas también, al igual que las curvas en la superficie. Es posible que no se visualicen por opciones de visualización pudiendo ir a ellas y ver los, los distintos tipos de elementos. También podemos ver un resumen de los elementos en las estadísticas, de tal forma que veamos qué es lo que se ha mallado. Se mallaron los nodos y los puntos, de tal forma que se consiguieron líneas. Sin embargo, estas líneas no se transformaron en triángulos o cuadrángulos. El error que se comete en, en este tipo de, de embebimiento de líneas creo que ha sido el que tiene que ser el embebimiento eh, interior a la figura geométrica. De tal forma que si situamos sus puntos dentro del contorno, estos eh, serán válidos. Por ejemplo, el punto 7 tiene una coordenada de y que es menor que la mínima, que sería 0,5. Por ello podemos darle un valor mayor, como por ejemplo 0,6. El punto 6 igualmente lo podemos desplazar hacia la izquierda, hasta el punto 1,5. De tal forma que este quede dentro del, del triángulo. Igualmente el punto 5 podemos desplazarlo hacia la derecha y hacia abajo, de tal forma que quede dentro del cuadrado. Una vez hecho esto, podemos guardar e intentar recargar, de tal forma que ahora veremos los puntos dentro. Mallamos y ahora vemos que sí que conseguimos mallar la geometría. Podemos observar que ahora el número de triángulos es menor, sin embargo, todavía siguen existiendo triángulos dentro del mallado. Podemos actualizar el mallado y ver cómo ahora sí que tenemos una serie de cuadrángulos. Este tipo de mallado puede realizarse de una opción con opciones más... Más complejas o de una forma más, más elaborada. Para ello también podemos hacer eh, modificaciones en la configuración de las opciones. Para ello podemos ir a General y cambiar el tipo de mallado. Por ejemplo, a Mesa Adapt. Ahora daremos y veremos cómo malla este otro algoritmo. También podemos ir probando distintos algoritmos para obtener distintos resultados. Y quedarnos con el resultado que más nos guste. Podemos compararlos en las distintas opciones o en los distintos triángulos. Podemos también intentar cambiar la subdivisión del algoritmo, intentando que todos sean quads, de tal forma que probemos y veamos que ahora existe un redimensionamiento y un refinado de la malla mayor, de tal forma que han sido todos los elementos reducidos a cuadrángulos. Podremos actualizar y ver que ya no existen triángulos dentro de la malla. Igualmente podemos intentar con otra combinación de tipo hexas, lo cual parece que da un mallado un poco más grosero a la estructura. Podemos utilizar distintos valores de, element, de Smoothing Steps y Element size Factor, el cual se puede utilizar con otros valores, como por ejemplo 2. En ocasiones es posible calcular la estructura con distintos valores de mallado. El, la relación de aspecto entre el ancho y el alto es aconsejable que no sea mayor a 2, o 0,5, de tal forma que se obtengan unos resultados más, un poco mejores a la hora de calcular. Podemos intentar cambiar... Otros tipos de recombinaciones. En este ejemplo, no todas tienen por qué funcionar. También podemos ver que en algunos algoritmos y en algunas formas nos, la consola nos da una serie de valores y de, y de información, como por ejemplo los parámetros SCIN, gamma y sig, los cuales son valores de ponderación de la calidad de la malla, los cuales, de no tener unos elementos excesivamente pequeños o excesivamente grandes, dan unos valores más correctos. De tal forma que es más sencillo obtener un mallado un poco más correcto. Esto, en ocasiones en los que los elementos son excesivamente grandes o la geometría es excesivamente grande, puede dar lugar a correcciones sin tener que mirar en gran detalle qué parte se está corrigiendo el mallado. Igualmente podríamos cambiar o sustituir los tamaños de, de los mallados en los puntos. Pudiendo elegir mallados más pequeños en alrededor de puntos concretos, o que estos mallados sean alrededor de líneas. Guardamos, recargamos y probamos el mallado. Deberíamos observar en este mallado que el mallado alrededor de los puntos 1, 2 y 3 tendría que ser un poco más, todavía más fino. Es posible que el tipo de recombinación elimine parte del mallado. También es en ocasiones eh, recomendable fijarse en que estén mallados los puntos intermedios. Estas consideraciones de mallado es posible siempre tenerlas al principio y poder, así poder mallar cualquier tipo de geometría, como por ejemplo esta geometría triangular con elementos cuadrangulares. Mediante la opción de, o la elección del, del algoritmo frontal de la unidad y recombinación de, los, de la malla triangular con all quads o con all hexas. De tal forma que consigamos una malla eh, sencilla. También existe otra forma de mallar, la cual es mediante elementos o creación de, de geometrías transfinitas. Estas necesitan que tengan eh, las caras paralelas 2 a dos, de tal forma que sea más sencillo su mallado. Posteriormente veremos cómo eso se ejecuta. También podemos observar cómo ejecutar una extrusión de este mallado para conseguir una estructura 3D. Para ello podemos recargar este script y ver la, la figura de la ventana. Para ello podemos hacer un, un zoom. Ahora intentaremos extruir la figura, de tal forma que la consigamos en tres dimensiones. Para ello la trasladaremos en el eje de Z y podemos elegir Qué, qué número de capas extruir. También podemos extruir el mallado, de tal forma que consigamos eh, obtener el, el resultado una vez mallada la, la capa inicial o frontal. Para ello, primero habrá que mallar. Y ahora podemos intentar extruir. Ahora visualicemos la estructura. Podemos ver que tenemos la estructura la cual ha creado nuevas líneas y nuevos nodos, de tal forma que al hacer clic en 3D, podemos observar que se han creado más elementos y más nodos. Podemos observar un lateral, de tal forma que lo podamos observar de manera frontal. Incluso podemos hacer zoom en él. Aquí podemos ver que este mallado es completamente regular. Esto es porque la extrusión es a lo largo de una directriz. Y esta directriz únicamente eh, malla con... Como teníamos los prismas, la cara original mallada con cuadrados o con triángulos, estos degeneran, o estos se expanden en prismas triangulares, es decir, de eh, con unas caras de cuatro lados y una cara arriba y otra cara abajo de triángulos, o los elementos cuadrangulares eh, se transforman en hexaedros o cubos completos, de tal forma que estos son regulares, pudiendo ver que la malla destruida tiene una forma eh, normal. Sin embargo, si hubiésemos intentado hacer la geometría, de forma que ésta tuviese las tres dimensiones en su contorno, es posible que este tipo de mallado no lo hubiésemos conseguido, sino que hubiésemos tenido que obtener un mallado prácticamente de forma obligada de tipo tetraédrico, es decir, con, con tetraedros en todo su interior. Este tipo de mallado también se podría realizar. Por ejemplo, veamos cómo ha sido el script. Podemos ver que hemos seleccionado la superficie 1 y la hemos destruido a lo largo del vector Z igual a 1, para obtener cinco capas o niveles de tal forma que los nodos finales o los puntos se recombinaron. Recargamos este script y ejecutamos la orden de mallado 3D. Podemos ver que también se malla adecuadamente. Podríamos modificar las opciones, de tal forma que eliminásemos la recombinación e intentásemos un algoritmo de mallado distinto. Podemos seguir observando que la extrusión obtiene elementos cuadrangulares o hexaédricos pudiendo ver las estadísticas. Podemos ver que los cuadrángulos se transforman en hexaedros. Podemos intentar también hacer una, una estructura a partir de un elemento transfinito. Para ello podemos em iniciar un ejemplo nuevo. Haremos elementos transfinitos los cuales en ocasiones son más, más regulares y con una malla más sencilla. Podemos ubicar una serie de puntos, cual, el cual dará lugar a un, a un elemento cuadrangular. Podemos observar que tenemos congelado el eje Z y al verlo en perspectiva se sitúa y nos estamos desplazando en ese eje Z. Podemos ver que tenemos los puntos 1, 2, 3 y 4. Los uniremos con líneas. El punto 1 al punto 3. El punto 3 al 2. El 2 al 4. Y cerramos. Ahora podemos pasar a la visualización del script. De tal forma que vemos cómo se ha creado este. Y ahora podemos realizar la superficie. Una vez hecho esto... Podemos intentar crear las superficies transfinitas. Esto es en el mallado. Para ello, vamos a la opción de mallado transfinito. Mesh, transfinite, curve. Esto nos deja elegir la curva que queremos mallar, o grupo de curvas. Podemos seleccionar una o varias, pudiendo hacerlo en un único paso o en varios pasos. Podemos elegir el número de puntos que queramos, siendo el número de tramos un valor inferior. También podemos elegir si queremos que sea con progresión 1 o con otro tipo de, de valor, por ejemplo, el BOOM, al cual también podemos dar un valor. Probemos a ver cómo, qué es lo que hace el valor del BOOM. Una vez creado, podemos seguir seleccionando y hacemos clic en la finalización dando la tecla E. Ahora recarguemos el, el fichero, de tal forma que editemos el script. Podemos ver que hemos seleccionado un tipo de curva transfinita, el cual tiene un BOOM de 2. Ahora apliquemos ese mallado transfinito. Esto se hace aplicando el, el algoritmo 1D. Es posible también hacer transfinita la superficie. Para ello, eh, tenemos que seleccionar la superficie. Al hacer transfinitas las líneas, únicamente se está eh, eligiendo el número de divisiones de la periferia. Si queremos que se ha interpolado las divisiones en el interior, debemos hacer el uso de la superficie transfinita. Una vez elegida, podemos elegir dónde empezar el, el, la interpolación de tal forma que sea en un punto o en otro. Una vez realizado esto, podemos visualizarlo en el script y podemos intentar visualizar el mallado, viendo cómo hace 10 divisiones entre el punto inicial y final, consiguiendo un mallado en dos dimensiones, de forma transfinita. Este mallado podemos observar que es más regular que el mallado anterior. Igualmente, este mallado transfinito lo podemos recombinar, de tal forma que consigamos elementos hexagonales. Viendo que ahora tenemos una malla con elementos cuadrados, los cuales en su parte central son de un tamaño un poco menor. También podemos intentar mallar esto en, en la macro, de tal forma que obtengamos el resultado con otro valor de boom, en lugar de 2, de 0,5. A ver qué ocurre. Guardamos y recargamos el script, de tal forma que ahora es la periferia la que tiene un mallado con elementos un poco más planos, teniendo estos un valor de boom de 0,5. Este mallado un poco más fino en la periferia suele ser más útil cuando las tensiones de la parte de la zona exterior es mayor. Igualmente, para flujos o fluidos es, re es más recomendable tener en la periferia donde existen gradientes mayores un tipo de mallado un poco más fino. Estos principios básicos de, de mallado son, sen son sencillos y pueden aplicarse para intentar calcular la misma geometría con, ma con mallados un poco variados, de tal forma que se consigan las mismas soluciones. Siempre es recomendable observar las estadísticas, para observar si tenemos algún tipo de elementos triangulares o algún tipo de elementos de los cuales no les disponemos en, en otros programas, como por ejemplo las pirámides de base cuadrada, las cuales en ccx no están disponibles. Sin embargo, es posible siempre dividir una, una cara triangular en caras cuadradas y estas caras cuadradas pasarlas posteriormente a hexaedros. Sin embargo, este proceso puede ser un poco más laborioso. Podemos ver que también podemos ver las estadísticas de los puntos, las curvas y las superficies en otras formas. También podríamos extruir esta figura para obtener un volumen el cual mallar y poder calcular. En esta malla realizada únicamente podría quedar el crear los grupos de los puntos, de tal forma que creásemos nombres en, para las zonas de cargas y para las zonas de apoyos. de tal forma que estos datos puedan ser reutilizados en, en otros programas, ya que si no, la selección de forma geométrica puede ser más difícil, ya que la información de, de las entidades anteriores, las líneas y, super, y superficies, puede haberse perdido en, a la hora de exportar el archivo. Se puede, otra vez, intentar editar el script para ver cómo se guardan e intentar la exportación de la geometría, la cual la podremos exportar en formato INP. Una vez realizado esto, podemos intentar abrir el archivo y ver cómo quedó la malla en, en el formato visual. Podemos observar cómo son la serie de nodos. Y cómo son la serie de elementos. Igualmente, podemos ver que esta vez se... Uy, este archivo era de, de otro, del ejemplo anterior. Este le renombramos como trans.int. Y ahora sí, podemos ver cómo son la serie de nodos, teniendo este unos nodos con unos números bastante sencillos, los cuales son los puntos originales, y una serie de puntos o nodos que son más variados, los cuales tienen números en formato float. También podemos ver cómo son los elementos que exporta, los cuales los nombra como tipo T3D3. Igualmente, cómo los nodos no los no los nombra con, con un tipo de, de grupo, sino que únicamente los llama NSET apoyo. General, pues también nos podemos fijar en cuál es el nombre o identificador de cada uno de los nodos, siendo estos números del 1 al 72, sin embargo, existen algunos números que han sido eliminados. Es posible también renumerar estos nodos. Para ello, deberemos hacer uso de la renumeración, la cual se puede configurar en las opciones. Para ello también podemos visualizar cuáles son el resto de opciones disponibles en GMSH. Para ello podemos exportar y exportar las opciones. Este archivo de opciones nos puede dar la visualización de opciones que en, con una claridad mayor incluso que la documentación de GMSH. Para ello podemos, eh, podemos nombrar un, un archivo y exportar los, los valores de configuración. Podemos exportar únicamente los que hemos modificado y no venían por defecto o todos los que son posibles. Todos los que son posibles es recomendable, incluso con las opciones de ayuda, para aprender a manejar el programa. Una vez que ya sepamos qué posibilidades tenemos, es posible que queramos únicamente exportar los modificados, de tal forma que sea más concreto lo que la información que estamos obteniendo. Una vez exportado, podemos intentar abrirlo. De tal forma que creo que era este fichero. Lo podemos abrir y podemos visualizarlo, viendo que existen múltiples comandos con una serie de valores de, de comando y una descripción de para qué sirve. Podemos ver que hay multitud de ello, teniendo varias páginas este archivo de configuración. Podemos observar también que están clasificados en configuración general, en, en configuración de geometría y en configuraciones de mallado, de tal forma que es posible elegir unas u otras. Esto, junto con el archivo de ayuda, puede ser de gran utilidad, ya que la documentación de GMSH es bastante buena. Incluso tiene incluidos una serie de tutoriales al final, de la, al final del archivo de ayuda de GMSH, los cuales son muy descriptivos de los usos que se pueden llegar a hacer con el programa GMSH, ya que es posible eh, modificar cada uno de los valores en tipo script, de tal forma que, por ejemplo, pudiésemos operar los script posteriormente, haciendo una estructura con una misma preconfiguración de nodos similar, de tal forma que obtengamos un resultado que puede ser o no eh, asimilable al anterior. Podríamos utilizar las líneas de tal forma que estas tuviesen un orden también correcto, siendo más sencillo de operar. De tal forma que así estamos reconfigurando el archivo de script. Y una vez guardado, podemos intentar reutilizarlo con la opción de reloj. Podemos ver que hemos cambiado la ubicación de los distintos puntos para obtener una geometría levemente cambiada. Esto en ocasiones es posible, ya que es necesario previamente utilizar una imagen para hacer una estructura basada en la superposición de una serie de puntos sobre una imagen en JPG o en PDF que puede utilizarse de fondo. Posteriormente, pueden reubicarse los puntos a valores concretos de la estructura que nos sean más, más prácticos o, más, más, o realizados con mediciones en situ de objetos reales, de tal forma que podamos utilizar ambos tipos de diseños, los diseños basados en imágenes y los diseños basados en cálculos y mediciones del objeto de manera real. Una vez visto cómo es una geometría básica, pueden utilizarse otros tipos de geometrías 3D. En ocasiones es necesario o es eh, recomendable utilizar eh, cierta parte, ciertas superficies que sean provenientes de otros elementos, de tal forma que estos coincidan sus nodos para dos partes o dos piezas de un mismo elemento, ya que en ocasiones, si los mallados transfinitos, a pesar de ser transfinitos, en ocasiones los nodos son cercanos y no coincidentes. Sin embargo, si partimos de superficies ya creadas previamente, es posible que los nodos sean más utilizables de una estructura a otra. Igualmente, en ocasiones, es necesario o es mejor que sean extruidas las primeras partes de la geometría que son más complicadas, pudiendo dejar para la última parte la creación de superficies basadas en a partir de esos puntos o de esas superficies creadas de manera de extrusión, ya que en ocasiones la extrusión no es a lo largo de una línea recta, sino que puede ser a lo largo de otro elemento, como por ejemplo... Un elemento line spline, lo cual dará lugar a una geometría más curiosa. Incluso podemos extruir líneas alrededor de líneas, obteniendo resultados un tanto extraños. Por ejemplo, probáramos a ver qué ocurre extruyendo distintas líneas. Podemos crear una serie de puntos e intentar crear una línea de tipo spline o vecier. de tal forma que elijamos los nodos de control. Vemos que hemos dibujado una geometría. Posteriormente podríamos utilizar otra línea, la cual podría estar ubicada dentro o fuera de, de las spline que hemos creado. Y ahora intentaremos extruir un, una línea alrededor de otra línea, creando un área. Hemos seleccionado una línea, la cual extruir. Y hemos seleccionado otra línea. Podemos ver que este elemento únicamente destruye a lo largo de un vector. En otros programas es posible destruir alrededor de otras geometrías, como por ejemplo otras líneas. Podemos intentar también rotaciones, las cuales serían similares. Volvamos atrás en lo que estamos realizando. Podemos ver que existe un pequeño historial de las operaciones o de los scripts abiertos. Siendo generalmente la edición a través del, del script lo que se debe modificar. Podemos eliminar las extrusiones o dejar únicamente la última extrusión alrededor de un cable. Guardamos y recargamos podemos visualizar cómo es la extrusión de este elemento el cual se ha quedado en una superficie lisa lo cual dará lugar a una serie de nos ha dado lugar a una serie de áreas las cuales podemos intentar mallar automáticamente para observar cuál sería el resultado que obtendría como ambos elementos estaban dentro del mismo plano es posible que esto no haya salido vamos a intentar dar otra ubicación distinta al, al punto 5, el cual tenga una, un valor en la coordenada z, por ejemplo, de valor 6 o de valor 1. Guardamos y recargamos. Vemos que ahora sí que parece que el elemento obtenido es tridimensional. Podemos visualizar las estadísticas, viendo que ha creado una superficie. Esta superficie podemos intentar mallarla. Viendo que ha obtenido un resultado un tanto extraño Sin embargo es posible eh, crear geometrías más simples y mallarlas de forma, más, de forma más sencilla Sin embargo mediante la orden de extrusión generalmente se pueden obtener mallados transfinitos de bastante calidad En, en piezas relativamente simples la, El mallado de elementos transfinitos generalmente necesita de dos caras que puedan ser eh, tenidas en cuenta como opuestas, De tal forma que sea un, un rectángulo el que se malle dos a dos pudiendo ser este de forma regular, es decir, lados paralelos o irregular, siendo este un trapezoide. Eso ha sido todo. Espero que estas simples ideas de cómo hacer un mallado transfinito les ayuden a mejorar su mallado. Es posible utilizar y modificar cada uno de los algoritmos para modificar los mallados en cada una de las caras. Igualmente, el mallado o el tipo de transformación para que los contornos sean mallados de una manera un poco más fina con la opción BOOM está disponible en, en, el, en la creación de curvas transfinitas. Igualmente se podrían utilizar otro tipo de, de mallados de, con progresiones de tipo geométrico. Estos mallados de tipo geométrico en ocasiones necesitan utilizar un parámetro más pequeño o, un, o dejar un parámetro de 1. Los mallados también es posible posteriormente refinarlos, haciendo que las divisiones entre los distintos elementos sean la mitad en lugar de, lo, de, lo que, de las dimensiones de los nodos iniciales. Igualmente, eh, GMSH permite utilizar otros, otro otros órdenes de mallado de mayores, aunque en ocasiones estos no están disponibles para otros programas o otros programas no son capaces de hacer uso de esos tipos de mallados. Sin embargo, GMSH los permite. Igualmente, existe la opción de crear múltiples particiones, de tal forma que que se pueden utilizar múltiples mallados en un único archivo de, de mallado, de tal forma que múltiples elementos pueden tener nodos comunes y ser estos utilizados para distintos eh, usos. Por ejemplo, se pueden utilizar divisiones como metis u otras, de tal forma que podemos limitar el número, el número de nodos existentes en cada uno de los, de los apartados o particiones. Esto en ocasiones sí que puede ser utilizable en otros programas existen otros programas de mallado, como por ejemplo Salomemec, el cual puede ser que tenga otra serie de algoritmos para re realizar otros refinamientos u otros mallados que puedan ser o puedan parecer más regulares. Ya, no obstante, eh, otro valor eh, a tener en cuenta, que suele ser bastante importante, suele ser el ángulo mínimo de algunos elementos, como por ejemplo, en la hora de recombinar los elementos y hacerlos eh, cuadrangulares o los cuadrados, cuanto los ángulos son más cercanos a 90 grados, la solución obtiene una calidad mayor. Sin embargo, si los ángulos son más agudos o son excesivamente agudos o menores de 30 grados, es posible que los resultados empiecen a dar unos valores distintos de los esperables. Por ello es recomendable que los ángulos se mantengan lo más cercanos a 90 grados posible. Esto en GMSH no está visualizable. Sin embargo, se pueden eh, mantener los valores de. o reducir los valores de tamaños de los elementos, de tal forma que estos sean más regulares. Podemos ver también que existen otros parámetros que se pueden modificar del tipo de mallado. Además, el refinamiento de mallado permite la inclusión de un mayor número de nodos dentro del cálculo, de tal forma que el cálculo sea un poco más fino. Generalmente, la creación de mallados de seis elementos suele ser suficiente para la creación de, para la creación de cálculos de calidad. Sin embargo, es posible que sean necesarios o mejores eh, refinamientos de malla mayores de seis elementos. De tal forma que tengamos un mallado todavía más profuso. Igualmente, es posible visualizar los distintos elementos dentro de la geometría, con la opción Clipping. Esto permite crear un plano de comparación, el cual ir desplazando. Por ejemplo, podríamos ir modificando los valores de A, B y C para obtener estos valores. de tal forma que podamos observar la geometría de los distintos mallados. En otros tipos de programas, el redraw suele ser automático, de tal forma que podamos visualizar y ver de una manera más sencilla cada uno de los planos por los cuales se, se corta. En ocasiones es necesario también eh, preseleccionar todos los elementos para poderlos visualizar correctamente. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado la visualización de cómo se puede pasar de un elemento triangular a un elemento de cuatro lados de una manera sencilla. Igualmente, la posibilidad de embeber líneas permite crear eh, mallados mucho más finos en, en sus partes interiores. Estas también podrían ser eh, embebimientos de una superficie o únicamente de de un punto para que el mallado sea más, más de, con elementos más pequeños alrededor de ese punto. Ya que las zonas de grandes gradientes o las zonas de cargas generalmente necesitan una cantidad de nodos mayor, siendo recomendable que la cantidad de nodos sea superior a 10 en las zonas de, de los apoyos, aunque generalmente se pueden obtener también resu buenos resultados con más de, de dos o de tres elementos. En función de que el, la forma de aplicación de las cargas. Posteriormente a esto se debería calcular la estructura y posteriormente se podría reutilizar el resultado para hacer el postproceso en GMSH, el cual es otro apartado que se puede utilizar y el cual se puede experimentar a través de los tutoriales. Eso ha sido todo. Adiós.